Esta feria es bastante interesante porque encuentra, encontramos cosas desde no solo las artesanías comunes que pensamos que son las mochilas, los canastos, sino que podemos encontrar como un poco más de moda y diferentes cosas, o sea, muy variadas. Dos cosas principalmente, la primera, la parte tradicional en la, la, de otro hall, me gustó mucho de ver la cultura colombiana y la segunda, esta parte aquí que es un poco más design, es aportar en, en un granito de arena para que nuestros artesanos sigan trabajando y progresando por la paz de nuestro país. Se encuentra regalos para todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Es algo muy es un plan familiar muy bonito. Es artesanías, es una feria como tal que se le abre la oportunidad pues a que vengan y conozcan todo lo que es nuestro, nuestras artesanías y pues que son únicas y son hermosas.